Papá, ¿quién cuida nuestra casa cuando salimos? Nuestra seguridad se la encomendamos a Celcom System, que ofrece instalación de equipos de seguridad, cercos eléctricos, cámaras de videovigilancia, portones automáticos para grajes, alarmas contra robo y botón de pánico con notificación telefónica, sistemas contra incendio, intercomunicadores y video portero para que veas quien llama a tu puerta sin abrirla. Y si necesitas controlar la hora de entrada y salida de tu personal, contamos con controles de acceso con huella dactilar o tarjeta. Y si falla la electricidad, ¡Papá, se fue la luz! te instalamos el protector integral a tu casa o negocio, que cuida tus equipos con un solo protector. Contáctanos al 0412 456.